La historia de Auschwitz. El 27 de enero se celebra el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. En 1945, el ejército soviético liberó a los prisioneros del campo de concentración de Auschwitz. Auschwitz era el campo más grande establecido por los alemanes. Era un complejo de campos que poseía un campo de concentración, uno de exterminio y uno de trabajos forzados. Estaba ubicado cerca de Cracovia, Polonia. El complejo de campos de Auschwitz estaba formado por tres grandes campos, Auschwitz I, Auschwitz II, Berkenau, y Auschwitz III, Monowitz. Más de un millón de personas perdieron la vida en Auschwitz, nueve de cada diez eran judíos. Las cuatro cámaras de gas más grandes podían contener a dos mil personas al mismo tiempo. Fachada de acceso principal. Sobre la entrada al campo había un cartel que decía, Arbeit macht frei, que significa, el trabajo te hace libre. En realidad, ocurría todo lo contrario. El trabajo se convertía en otra forma de genocidio que los nazis llamaban exterminación a través del trabajo. Llegada de las personas al campo de concentración. Pasillos de los campos de concentración separado por alambre de púas. Camarotes donde dormían hasta tres personas en una sola cama. Prisioneros llevados a la ejecución. Arrume de zapatos de todos los prisioneros. Uniforme característico de la época de los detenidos. Un lata de ciclón B, gas venenoso a base de cianuro, era suficiente para matar a más de 2.000 personas. Escaparse de Auschwitz era casi imposible. Había cercas electrificadas de alambre de púas que rodeaban el campo de concentración y el centro de exterminio. Los guardias, apostados en las numerosas torres de vigilancia, estaban equipados con ametralladoras y rifles automáticos. Las vidas de los prisioneros estaban bajo el completo control de los guardias, quienes por capricho podían infligirles crueles castigos. Los prisioneros también eran maltratados por otros prisioneros que eran elegidos para supervisar a los demás a cambio de favores especiales de los guardias. En Auschwitz se llevaron a cabo crueles experimentos médicos. Hombres, mujeres y niños eran usados como sujetos experimentales. El médico de la SS, Josef Mengele, llevó a cabo dolorosos y traumáticos experimentos en enanos y gemelos, incluso en niños pequeños. El objetivo de algunos experimentos era encontrar mejores tratamientos médicos para los soldados y aviadores alemanes. Otros experimentos buscaban mejorar los métodos para esterilizar a las personas a quienes los nazis consideraban inferiores. Muchas personas murieron durante los experimentos. Otros fueron asesinados después de finalizar la investigación y fueron despojados de sus órganos para continuar estudiándolos. 20 de mayo de 1940. Abre el campo Auschwitz Auschwitz, el campo principal del complejo de Auschwitz, es el primer campo que se establece cerca de Auschwitz. La construcción comenzó en mayo de 1940 en el suburbio Sasole de Auschwitz, en las barracas de artillería anteriormente usadas por el ejército polaco. El campo es continuamente ampliado a través del uso de los trabajos forzados. Si bien Auschwitz es principalmente un campo de concentración, que tiene una función penal, también tiene una cámara de gas y un crematorio. Hay una cámara de gas improvisada en el subsuelo de la prisión, Bloque 11. Más tarde, se construye una cámara de gas en el crematorio. 8 de octubre de 1941. Comienza la construcción de Auschwitz II, Birkenau. La construcción de Auschwitz II, o Auschwitz-Birkenau, comienza en Brzezinka. De los tres campos establecidos cerca de auschwitz como parte del complejo de campos de Auschwitz, Auschwitz-Birkenau tiene la población de prisioneros más grande. Está dividido en nueve secciones separadas por cercas de alambre de púas electrificadas y patrulladas por guardias de las SS y perros. El campo posee secciones para mujeres, hombres, romaníes, gitanos, y familias deportadas del gueto de Theresienstadt. Auschwitz-Birkenau desempeña un papel central en el plan alemán de exterminar a los judíos de Europa. Entre marzo y junio de 1943, se construyen cuatro grandes edificios de crematorios. Cada uno tiene tres componentes un área para desvestirse, una gran cámara de gas y hornos crematorios. Las operaciones de gaseo continuaron hasta noviembre de 1944. Octubre de 1942. Abre el campo Auschwitz III. Los alemanes establecen Auschwitz III, también llamado Buna o Monowitz, en Monovice para proporcionar obreros que realicen trabajos forzados a la fábrica de goma sintética de Buna, parte del conglomerado alemán de IG Farben. IG Farben invirtió más de 700 millones de xmerx Cerca de 1 a 4 millones de dólares estadounidenses en 1942, en Auschwitz III. En Auschwitz sí, los prisioneros seleccionados para realizar trabajos forzados son registrados y tatuados con el número de identificación en el brazo izquierdo. Luego se destinan a trabajos forzados en Auschwitz o en uno de los numerosos subcampos unidos a Auschwitz III. 27 de enero de 1945. El ejército soviético libera el complejo de campos de Auschwitz. El ejército soviético ingresa a Auschwitz y libera al resto de los prisioneros. Apenas quedan unos pocos miles de prisioneros en el campo. Casi 60.000 prisioneros, la mayoría judíos, fueron forzados a ir a una marcha de la muerte desde el campo poco antes de su liberación. Durante la evacuación forzada de Auschwitz, los prisioneros fueron brutalmente maltratados y muchos fueron asesinados. Los guardias de la SS le disparaban a cualquiera que se quedara atrás. Durante su breve existencia Casi un millón de judíos fueron asesinados. Gracias por su visita y su tiempo. No olvide seguirnos en The Todito News.